A los hombres machistas les da miedo, las mujeres independientes, mujeres independientes, muy lejos de verlas como su pareja, la ven como su competencia, la ven como su competencia. Por eso la gran mayoría buscan como pareja a una mujer a la que sí puedan manipular, a la que sí puedan manipular.